Chicos, miren, aquí están nuestros libros que pedimos Vamos a agarrarlo Y, y ya podemos irnos a la casa Venga, Aquí está el principito, y la bruja y, y, y la niña y bueno, La dama y el vagabundo, me lo llevo Perfecto bueno, ¿no? Exactamente, vengan chicos, vámonos ya para afuera Para nuestra casa ¿Eh? Pero, ¡Pero no abre, loco! ¿no? ¡Abre la puerta, panita! ¡Abre la puerta! ¡No se puede abrir! ¡Tiene llave! ¡Joder! Tenemos que preguntarle a la bibliotecaria que nos abra, porque, pues, a ver. Ope, espera, espera, espera, espera! ¡La bibliotecaria no! ¡Tú sabes que le caemos mal! Eh, bueno, es verdad, pero ¿entonces ¿por qué? por qué no podemos abrir la puerta? Tenemos que preguntarle, no hay otro modo ¡Joder! ¡Nos habrá dejado encerrado a la posta! cómo. Mm, no sé, fue ni planeado! ¡Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle! ¡Bibliotecaria! ¿Biblioteca ¡Hola! ya donde queremos irnos para nuestra casa dónde está la bibliotecaria? ya quiero irme de acá qué pedo la bibliotecaria tú qué es se ve Pero, super por... enfadado amigo bro. corre corre corre corre porque no estás no, siguiendo no, uno qué pedo espera le has visto la cara qué sí. le pasó la bibliotecaria. La bibliotecaria? Ay, qué pedo ay qué nos pasó nos... eh no sé estamos encerrados amigo no. fue la bibliotecaria qué, qué asco tenía razón le caemos mal, pero ¿por qué nos encierra aquí? No sabía que eso estaba en la biblioteca ¿Quién se robó el libro de la biblioteca? Alguien se robó y por eso nos metieron aquí Sabía que encerraban a niños Pero no sabía que los llevaban a esta zona no, Parece no una ma... cárcel Es verdad, no manches Ay, miren, aquí hay una llave A ver, una llave. Oh, oh, oh, oh. Okay. ¿Sabes para qué sirve la llave? Pues, ¿Podemos abrir la puerta? Claro, no, o sea, toma, la bibliotecaria... toma, toma, toma. La bibliotecaria no es tan inteligente después de todo. Se la habrá resbalado. Y claro. mejor quiere que ¿Y tenemos una espada. ¿Por qué tenemos una espada? ¿What? ¿Por o, okay. Bueno, como bien. en la época medieval a navajeadas. Claro, ¿What? tenemos ¿What? que... ¿What? ¡Hay un esqueleto! esqueleto! ¿What? What, the What the fuck fame! Fuck? ¡Wuanta la espada! Acabo con el esqueleto! ¡Toma, toma, toma! Listo. Lo derroté. Oh, ¿Ok? Vale, yo creo que. se me rompió! Bro. La estrategia de ella era que escapáramos y el esqueleto nos no asesinaba, pero no pudo, no pudo, porque nosotros somos mejores. <risa> nos dejó a su guardián más desnutrido, panita. Claro, a ver. A su madre hay pinchos, tengan mucho cuidado, papu, en pasarlo. trampas Lo que, lo que descubres es que hay en una biblioteca cuando la investigas bien, eh. Claro, donde meten a los niños que, que, que no hacen silencio, papu. Okay. <risa> los que hacen ruido en la biblioteca o no. Acá hay un libro oh, de, de hechizos! ¿o ¡Estás viendo un libro y no estás viendo aquí aquí hay un tipo sin cabeza! Ah, ¡Es verdad! ¿Este, ¿Este no es Miguel? ¡Con sus padres lo estaban buscando! A ¡Miguel! ¿Qué le vamos a ver? ¿Qué, qué Entonces ¡Este es el libro de ciencias que no devolvió! ¡Claro! ¡No fue a Miguel! Joder, que oh, ¡Ostras! A la... ¡Qué penilla! le tenemos que decirle a la familia lo que sucedió aquí Ok, tenemos que pasar este líquido verdoso Amor, mucho cuidado Oh no, aquí tío. termina el agua sucia de la escuela Jope oh, Ok, es verdad esto, es el Cuidado del... cu ¿Qué pasa Uy. si te caes? Es, uh, pues, uh, pues, salten, te vas salten. a quemar, no, no te caigas No quiero averiguarlo Se ve tóxico, hay... amigo ¿No ves que hay cadaveras? Mira, que, que estuvieron aquí hasta gigantes y tal Ostras Esto ya me da miedo, hay que escapar mejor ¡Escapemos uh, claro, uh, claro, uh, rápido vamos Excelente ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien que dice room? Dice, ah, corra o sea... Amigo, está escrito con sangre Espera, oh. espera, espera ¿Estos te parecen a los pasillos ocultos de la biblioteca? Es eh, verdad, esto es lo que está detrás de los estantes ¡Ostras! A, a ver si por aquí está la salida yo eh, tenemos que continuar por aquí Tengan cuidado ¡Se apagaron las luces! ¡Ostras! Amigo, viene no. detrás nuestra la biblioteca o sea, Yo diría que, que deberíamos de devolvernos, ¿no? ¡Ay, no! ay no Corran por tus vidas. No, Jueve, no, todo corre que te atrapa. No se, ¿qué te tengo? Espérame, no me dejes atrás. Ven la Lety, salió chicos. primero. Corre. Ay, ay, ay. Creo que está cerca mío. ay a la, ver, escucho, a ver, la, escucho, la escucho. Se dañó aquí una lámpara, tengan cuidado dónde estás, Alexi? No, hay flechas, hay flechas aquí no estás llegando. No, es flecha de sangre. Estoy Alexis siguiendo ¿siguió? las flechas. Estoy viendo ah, a eh. no Estoy viendo. Te sigo, panito, te sigo. Es por acá viene! Es por acá, es por acá. Corre, corre. ¡Corre! ¡Corre por tus vidas! ¡Joder! Ahora entiendo por qué decía rum Uy, no, no, es verdad, es verdad el ¡Ah! ascensor! ¡El ascensor! ¡Tenemos que agárralo! ¡Agárralo! no! ¡Ey, okay, ya estamos aquí! Okay, estás en... ¡Ay, mira! De esta perspectiva veo a la lesi gigante, loco ¡What! Migo, espérate, ¿pero dónde nos ha llevado? ¿Estamos debajo eh... de la escuela? ¡Ah, este es el piso prohibido que estaba ahí marcado! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Número 6666! Así corazón. que estamos debajo de una guarida secreta de villano. De es verdad, estamos aquí en un volcán. Tengan cuidado, papu. Esto esto esto es lava y no juguito, eh. Tengan mucho Tenemos cuidada. que encontrar una salida. ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Modo payaso activado, eso? amigo. Claro, claro, claro. Cuidadito, cuidado. Pasito, más paso y nos quemamos la colita. ¡Qué bueno que yo era malabarista en mis tiempos, mozos! ¡Ostras! ¡Otro libro! ¡Otro libro! libro. Oh, Estamos encontrando todos los libros de los niños Que jamás los entregaron Es verdad, es verdad, yo creo que con esto Podemos derrotarla Ok, vamos, va, vamos, vamos siguiendo, vamos <risa> siguiendo. Así que Cenicienta me dirá los secretos Para derrotar a la bibliotecaria jo, es, eh. verdad, es verdad Como no lo había leído antes <risa> <risa> A ver, sigamos Por aquí, subamos, subamos, subamos. Bro, Hay muchos pinchos aquí esta, ¿Esta es una Bibliotecaria sí. pero no, no humana, eh y hace mucho calor, amigo Esto parece el infierno A ver, papu, tú andas sin pantalones Nosotros esperemos ropa Pero ¿no, no? no has visto el pedazo de pelada que traigo Que, te, que parece que tengo un, un chaleco de invierno, amigo bueno, ¡Vamos, bien, vamos, bien. vamos! ¡Aquí está la salida! ¡Vamos, vamos! Espera. ¡Al oscurito! ¿Eh, ¡Hemos caído uh, aquí! ¿Esto qué es? ¡Otro libro, otro libro, panita! ¡Tómalo, tómalo! ¡Otro libro! ¡Estos es... son muebles que ya no les sirven! ¡Los tira, mira! Ah, ¿Es el almacén? ¿Es ¡No, no, no! ¡Es el almacén, amigo! ¡Aquí venía yo cuando me castigaba! ¡Oh! ¿Cómo así? ¡Y mira esto! ¡Esto que hay un láser! ¡Tenga mucho cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! cuidado. Uy, Uy, no, el salto de de ¡Vamos! Un, un vamos. Uy, Salten por donde no vean ¡Oh, láser, amigo. ¡Oh, oh, oh! Uy, Pero mira de arriba lo que cae. Mira, mira, mira. ¿Qué hay arriba, a la Son madre. ¡Mira! A la madre, cuchillas. Y yo, ¿cómo me pasé ¿What? eso? Bueno, tengo suerte, papu. Tengo mucha suerte. Okay. Demasiada suerte. Pasemos sí, a la sí, puerta. Sí. Chicos, ya cruzamos la puerta. y, y, y, y Estamos aquí. ¡Oh, estamos ostras. En un conducto, ¿eh? Ay, amigo, ¿Sí? no me gusta esto. Ay, hay ratas. Oh, eh, pero pues la podemos pisar y Beethoven se la puede comer, que a él le encanta. No, qué asco, yo comer no, ni que me comiera rata. Eh, no, no, si no, es no, de rancho, él le sabe más esos temas. A yo mí yo no le, le sé de, de rancho, pero las vacas. Vale, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos subiendo, vamos vamos a ver qué pasa. ¡Ay, oh, vientito, loco! Por fin siento un poquitico de aire. <ríe> <ríe> por así, Ahora sí, por fin mi colita siente uy, respiración. Eh, a ver, si hay que seguir las flechas. Yo. ¡Ay, no mames! ¡Viene ahí ¿Eh? la... ¡Ojo ¡Oh, ¡Corre! Era? Era? Era? A... ¡Pero viene a por uh, uh. mí la asquerosa! ¡¿Qué ¡Corre! Es ¡Qué ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre! Capli, ¡Corre, corre! ¡Corre! corre te, ¡Te tiene manía! ¡Te tiene manía! ¡Yo sabía que no tenías que hablar tanto en las salas! ¡En la biblioteca! Chicos, sigan la flecha, ustedes sigan la flecha, yo estoy tra yo estoy distrayéndola. Curran, curran, no sé si es muy seguro seguir las flechas que están escritas con sangre. A ver, que sí, que sí, que sí, que curri, curri, aquí es la salida. ¡Curre, corre. Aquí está. Oh, te, uh, sigo, uh, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Oh, lo perdimos. Por fin, por fin. ¿Eh? ¿Y Betofi? Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, no, no, no, no lo me Estoy Corre por tu vida. Rebe. ¡Ostras! ¡Qué peligro! ¿Esto? Sí, loco, qué miedo ¿Y qué el... es esto? Señora. A ver, chicos, revisen Todos tienen sus dos manos Sus dos sí. piernas Sí, señor, sí, señor Tenemos todo, tenemos todo Hay que continuar adelante Otra Perfecto. vez ¡Perfecto! ¡Casi me caigo! ¡Estamos en la tubería más grande de la escuela! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Cuidado! Aquí llegan todos los desechos es verdad, es verdad, tengan cuidado, papu. Ok, tenemos que ir allí. hay una palanca, ¿eh? Hay una palanca. ¡Qué fatal! Uh, salgamos de aquí lo más antes posible. ¡Uy, okay, salta! Joder, ¡Vamos! Ja, ¡Tengan ja, cuidado! Uh, uh, ¡Uy, casi me caigo! Ok chicos acá hay una palanca eh tienen que tocarla ¡Presiónala! ¿no? Sí, vale no, vale vale vale, palanca vale y se abrió la puerta se abrió una puerta creen que puede hacerla en la salida mm, yo creo no que... lo sé pero cualquier lugar es mejor que este vámonos de aquí rápido no, vamos vamos a ver salta salta no te caigas Alexi de mucho ¡Oh! yo era parkourero en mis tiempos jamás me voy a caer uy loco de... ay no mira, mira, mira es por aquí por eso es, tubos es por acá claro es por aquí Dale, dale, dale. ¡Ostras! Dale. Vámonos. <ríe> todo esto es tan tan radiactivo que mira, brillamos y todo. Claro, <ríe> yo, yo literalmente brillo, papu. Vamos, chicos, salte. Dale, betofi. ¿Cómo no te, te quedamos? Ok, vamos. Me equivoqué, no era el olor de la libertad. ¿Dónde estamos, no, estamos ahora? Estamos, Sabritica, en... ¡Ay, está la parte de arriba del techo! ¡Ostras! Oye, sí que hemos avanzado, ¿eh? ¿Cómo es que la escuela sí. tiene tantos lugares ocultos? No, ¡Oh, no. lava, lava! ¡Quema, quema, quema, quema, quema! Pero ten cuidado, esta bibliotecaria está mal de la cabeza, la verdad A ver, sumamos. Nos vamos a convertir en brochetas de rana de perro Bro, ¿y ¿eso? eso? Estas calaveras no no son de personas normales, locos son gigantes Dice la leyenda que este mundo era habitado por gigantes Y ya no sé qué más Lo vale. leí en un libro de historia Cuidado con esto, rayos, sangre, no sé qué sean pero. Cuidado, no cuidado, que... cuidado Ostras ostras, vamos, ostras, ostras. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Vamos, ostras. vamos, vamos! ¡Metofi, dale! ¡Pasa, pasa, manita! ¡Vamos, vamos! ¿Okay? Ahora, <risa> ¡Ahora sí buena la libertad! Yo. ¡Ahora sí ¡Vamos! Bueno. ¡Oh, acá hay otro libro! ¡Hay un libro gigantote! ¡Aquí está! Uh, ¡Amigo, loco, este ¿no? era el libro de los gigantes! Es ¡Chicos, verdad. hemos escapado! Okay. ¡Ahora vamos a nuestra casa! ¡No, no, no hemos escapado! ¡Mira, estamos altos! tenemos que bajar! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí abajo! ¡Podemos bajar por aquí! Oh, es verdad, es verdad. Tenemos que ir con cuidado, eh, que no nos caigamos, que después nos partimos las piernas. Ajá, si un paso en falso hizo? y no éramos. ¡Ay, ¡Ay lujo! ¡Cuidado! Sobreviví! sobreviví ¡Sobreviví! ¡Cómo sobreviviste! Lo ¡Ay, que estoy de abajo! ¡Dale, vamos, estamos en la salida! ¡Libertad! ¡No! Ay, no, bueno, este panita así se partió de todo no, ya lo perdimos, loco Ven, vamos, vamos, vamos dejémoslo atrás, dejémoslo atrás tenemos de que continuar nosotros, okay, papu okay, okay, ra. Cuidado, panita Siempre Venga. mira los dos lados antes de cruzar la okay, calle Ok, vamos, vamos, vamos, ten cuidado, ten cuidado Uy, un ahí. ¡Ah! Ok, vamos por acá, eso me recuerda mucho al jueguito de las ranas, eh Yo soy una rana okay, vamos, Y bueno, vamos. si sabes que las ranas siempre la atropellan No, no, no, a mí nunca me atropellan, papu Vamos, vamos, vamos, vamos Aquí está la salida ¡Oh, Vamos, escapa ¿Qué? ¡Viene, ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene la, biblioteca, la, bibliotecaria? la bibliotecaria! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! ¿Ostras? ¡¿Qué?! ¡La atropelló un vehículo! ¡Ah! ¡Lo ¿A hemos muerto? logrado! ¡Oh! Acabamos ah, con ella y hemos escapado de la ¿Eh? biblioteca, maldita ¿Betofi? Bro, lo bueno es que me traje mi libro de Harry Potter ¡Toma, <risa> bibliotecaria! Este güey nunca, este nunca muere! ¡Tiene siete vidas como un gato! Bueno, ni modo, <risa> ni modo, chicos, vámonos de aquí Ya no quiero estar más en esa bibliotecaria ¡Vámonos al colegio! ¡Corran! ¡Vámonos!